Buen día, es un honor estar en representación del Tecnológico Nacional de México, Campus Milatlán, en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journal Celaya 2021. El proyecto que se va a presentar a continuación tiene por nombre Control de Riego para Campos Agrícolas, a cargo de los ponentes, su servidor, Velázquez Garángel Eduardo y Domínguez Aguilar José. Nuestro objetivo es diseñar e implementar un sistema de riego que facilite el manejo del campo, enfocándonos en la irrigación del cultivo, basándonos en datos geotérmicos, para tener una mayor eficiencia en la cosecha y la obtención del producto final. ¿Por qué automatizar? Bueno, la necesidad de automatizar un sistema de cualquier índole permite al área de producción en cuestión una mayor eficiencia y autonomía, permitiendo que la mano del hombre... Sea cada vez menos necesaria Pero de igual forma sigue siendo indispensable Para la resolución de ciertos problemas Que una simple máquina no puede resolver Por su propia cuenta Algunos modelos que se tienen En consideración Es el Lebrals en el 86 Huesles 95 Águila 2003, Castro Popocan 2008 Alfonso Rodríguez y compañeros En el 2018 Ambos, eh, Todos estos proyectos tienen Por objetivo la mejora del cultivo y una mayor eficiencia en la producción de este. Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener para un sistema de riego? El tipo de suelo, potencial de la erosión, la capacidad de drenaje, la distancia hacia fuentes de agua, la topografía del lugar y ubicaciones de fuentes de electricidad, la disponibilidad del agua como la calidad de esta. El potencial de rendimiento del cultivo, protección contra el clima y prácticas culturales que vayan relacionadas con la siembra, cosecha, el control de, praga, de plagas y enfermedades. El presupuesto, claramente, para el pago de insumos, de instalación, mantenimiento y de la mano de obra que se vaya a implementar. Los principales sistemas de irrigación que se han trabajado aquí en México son estos, princip son estos cuatro principalmente aspersión, microcompuertas, laterales automáticos y por goteo. En esta ocasión nos compete el trabajar por un sistema de goteo. El control programable PLC es un dispositivo de uso común en industrias que busca dar un gran salto a la automatización de todos los procesos. Estos dispositivos están diseñados para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura amplios. Inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Ubicación donde se implementará el proyecto. El lugar que se seleccionó para llevar a cabo este proyecto está ubicado en Veracruz, la ranchería San José, donde se analizará este terreno ya que actualmente cuenta con extenso cultivo de diferentes plantas y árboles frutales como son ciruelas, naranjas, palmeras, plátanos, de plátano, entre varios. Ventajas del proyecto. Este sistema pretende ahorrar mano de obra de agua, energía e incrementar la eficiencia de riego e incrementar la producción de nuestro cultivo. Esquema del sistema a implementar. En el esquema que se implementará, primero se seleccionó un pozo profundo, con el cual contará con una bomba para llevar el tanque en donde se contará con, la, con el sistema de control necesario para poder lograr nuestro sistema de riego. Se busca la mejor ubicación del tanque de agua que será en la parte más alta del terreno y se seleccionó un tanque de 18.000 litros. Tiene una altura de 3 metros. El tanque está alimentado por un pozo profundo que está ubicado en una vena de agua en la cual se conservó los árboles del lugar para que no se secara el pozo y retuviera el agua necesario. Bomba a emplear. La bomba que se ocupará será una semi una semisumesible. Línea model Q qdx X1 se sugirió, se sugirió esta bomba para la implementación. Hacer una bomba sumergible es ideal para recolectar flujos de agua de pozos y ríos y un máximo ahorro de energía. El siguiente. Medición de nivel. Para poder controlar el nivel del tanque se necesita un medidor nivel. Se usará un transmisor ultrasonico nivel Sintrax Pro LU. 240 que está diseñado para la medición de nivel, volumen y lodos, que tiene un rango de emisión de hasta 12 metros. El PLC seleccionado, el PLC será el Cinematic S7-1200, con la opción ideal cuando se trata de realizar tareas de automatización de manera flexible y eficiente en el rango de rendimiento de medio o bajo. Las funciones que integran para las tareas de medición, re regulación y control de movimiento hacia un sistema versátil que se adapta perfectamente a las tareas de autorización. Eh, nuestro PLC contará con un diagrama de escalera. Es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de, lo de los programadores debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico. Aquí adelante veremos nuestro diagrama de escalera. Eh, al inicio podemos tener nuestro botón de inicio que es el I0.0. Nosotros al implementar o accionar este botón, lo que hacemos es mandar a llamar el motor y empezar a llenar el tanque. En la segunda línea, se declaran las variables, es el nivel alto y bajo del tanque. en Dado que esté el nivel alto y ya esté lleno, se mandaría a apagar. En caso que esté el nivel bajo, lo que hace es, se empieza a llenar automáticamente. Al momento de pasar al nivel alto, que sería el llenado, en la tercera línea lo que hace es manda apagar la bomba, manda cerrar el sistema de inicio de agua y manda abrir nuestro sistema de, por gravedad, a nuestro sistema de riego. Eh, ahorita eh, falta llevar a cabo el control para lo que es los tiempos de riego que tenemos predeterminados. Los resultados. Actualmente se, se tiene ya diseñado e implementado la primera parte del almacenamiento de agua funcionando al 100% y se está en prueba, la etapa del sistema de control de riego a la cosecha. Se constarán diferentes fuentes bibliográficas para nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos a su disposición.